La princesa Isabel a la que se refiere este canto de autor anónimo era la hija predilecta de Moctezuma chococho noveno emperador de México. Su madre fue Taiwal Khan, hija del rey Tlacopán Tacuba. Se desconoce cuándo nació Isabel exactamente, aunque se cree que fue entre 1503 y 1510. Pasó el tiempo y nuestra pequeña princesa comenzó a crecer aunque era muy joven cuando llegó Hernán Cortés a los dominios de México. Poco tiempo después, Isabel sería testigo de la destrucción y decadencia de su pueblo a pesar del buen recibimiento que les dio el Tlatoani y el pueblo mexicano a los españoles. Estos no arribaban con buena voluntad. Pronto se desató la matanza del templo mayor. A continuación damos lectura a este canto anónimo que narra estos hechos. Espero que sea de tu agrado. Los tristes de la Conquista De autor anónimo Se ha perdido el pueblo mexicano. El llanto se extiende. Las lágrimas gotean allí, en Tlatelolco. Por agua se fueron ya los mexicanos. Semejan mujeres. La huida es general. ¿A dónde vamos, oh amigos? Luego, ¿fue verdad? Ya abandonan la Ciudad de México. El humo se está levantando. La niebla se está extendiendo. Con llanto se saludan... El Huiznahuacalt Moter el Tae Lotracalt, el Tlacatecutli Oquitzin, Sin Lloras, amigos míos. Tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. El agua se ha cedado, se ha cedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Sin recato son llevados moteluitzin, tlacotzin, con cantos se animaban unos a otros en el acachinanco. cuando fueron a ser puestos a prueba allá en Coyoacán los últimos días del sitio de Tenochtitlán. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos. Nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero... Ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín. Hemos masticado grama salitrosa. Piedras de adobe. Lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Comimos la carne apenas. Sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne de allí, la arrebataban. En el fuego mismo la comían. Se nos puso precio. Precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. ¡Basta! De un pobre era el precio solo dos puñados de maíz. solo. Diez tortas de mosco. Solo era nuestro precio veinte tortas de grama salitrosa. Oro, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso que es precioso, en nada fue estimado. La ruina de Tenochcas y de Tlateglolcas Afánate, lucha, oh, Tlacatezcalt, temilot, sin Ya salen de su nave los hombres de Castilla y los de Chinampas. Es cercado por la guerra el Tenosca. Es cercado por la guerra el Tlatelolca. Ya viene a cerrar el paseo el armero, el ya salió por el gran camino de Tepeyac, el Acolhua. Es cercado por la guerra el Tenosca. Es cercado por la guerra Tratelolca. Ya se negrece el fuego. Ardiendo revienta el tiro. Ya se han difundido la niebla. Han aprendido a cuál temoco. Se extiende una brazada de príncipes mexicanos. Es cercado por la guerra el Tenosca. Es cercado por la guerra Tlatelolca. La suerte de los vencidos. La presión Cuatemoc. Es cercado por la guerra el Tenosca. Es cercado por la guerra el Tlatelolca. Ya se ennegrece el fuego ardiendo, revienta el tiro. Ya la niebla se ha difundido. Ya aprendieron. A Cuauetetemosing, una abrazada se extiende de príncipes mexicanos. Es cercado por la guerra el Tenosca, Es cercado por la guerra Tratelolca. Pasados nueve días son llevados en tumulto a Coyoahuacán. Guatemotzin, coach, de prisioneros son los reyes. Los confortaba Tlacotzin y les decía, ¡Oh, sobrinos míos, tened ánimo! ¡Tened ánimo con cadenas de oro atados, prisioneros son los reyes! Responde el rey Cuatemotzin, oh, sobrino mío, ¿estás preso? Estás cargado de hierros. ¿Quién eres tú que te sientas junto al capitán general? Ah, es doña Isabel, mi sobrinita. Ah, es verdad, prisioneros son los reyes.